Amigos, amigas televidentes, muy buenos días. Como siempre, gracias por acompañarnos en la primera emisión de su noticiero Ciudadano de este miércoles 21 de junio. Bienvenidos y bienvenidas. Queremos dar las gracias también a las personas que nos sintonizan a través de los canales 48 y 49 de Tele Ciudadana a nivel nacional. También a las personas que se conectan en nuestras redes sociales y en nuestro sitio web www.elciudadano.gov.es. Bienvenidos y bienvenidas. Damos inicio con los titulares. Noticiero Ciudadano. Presidente de la República suscribió el diálogo nacional para la consecución de acuerdos entre Estado y la sociedad civil. La empresa más grande del mundo en minería invertirá en Ecuador. Las importaciones aumentan tras la eliminación de las salvaguardias. Y en lo internacional, dos ministros franceses dimiten de sus cargos antes de formar el nuevo gobierno. En el desarrollo de la información les contamos que el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, dio a conocer mediante una rueda de prensa sobre la renuncia irrevocable del Contralor General Carlos Pollitt. minutos, exactamente a las 18 horas 30, ingresó por Secretaría General la renuncia irrevocable del Contralor General de la Nación, el doctor Carlos Pollitt Fagliano. Eh, señalar que en esta...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 Y este miércoles a partir de las 10 de la mañana se tiene prevista la comparecencia del vicepresidente de la República, Jorge Glass, ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Esto para exponer sobre el caso Odebrecht. La asistencia del segundo mandatario se da ante un pedido planteado por él mismo la semana pasada. El presidente de la República, Lenín Moreno, suscribió mediante decreto ejecutivo el diálogo nacional.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 Ban Ecuador ep informó que las personas que mantienen una deuda con el Banco Nacional de Fomento en liquidación tienen un plazo de un poco más de 140 días para que reestructuren sus obligaciones con dicha entidad, sin pagar intereses, multas, recargos y costos judiciales.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 Amigos, amigas, aquí hacemos un pequeño paréntesis para saludar a las personas que nos escriben en nuestras redes sociales. Está Mariana Santander, que nos saluda desde Francia. Gracias, Mariana, por estar pendiente siempre de tu noticiero ciudadano. También a Nancy Heredia, quien nos saluda desde España. También Hernán Paredes, quien nos escribe desde Los Ángeles, California. Un saludo y un abrazo para ustedes, hermanos migrantes. Gracias por su fiel sintonía. Amigos, amigas televidentes, aquí hacemos una pausa, pero quédese con nosotros. Al regresar, más noticias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 Todas las semanas, descubre el arte y la cultura del Ecuador con una propuesta diferente. Te piden, sáquenme de aquí. Expresarte. Sábado nueve horas por Tele Ciudadana. Tu voz, tu país. Fin de espacio promocional.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 Asimismo existe un apoyo a la producción nacional a través de la difusión de sus contenidos en un 60% de su programación diaria. Para Lorena Raza, comunicadora social, este aporte es fundamental, pues potencia el trabajo y la creatividad de los artistas nacionales. Está bien que eh, den espacio a, los, a la música nacional, a las bandas de aquí, de nuestro país, pues de esta manera se, se les da una apertura. Y se les da también conocimiento a la gente, que muchas veces no conoce nuestra propia música, entonces considero que es un, una cosa positiva. El 3 de diciembre de 2015, la Asamblea Nacional aprobó con 100 votos 15 enmiendas constitucionales, entre las que se incluía la comunicación como un servicio público. Este principio tiene vigencia en el país a partir del 21 de diciembre de 2015, fecha en la que se promulgó las enmiendas en el registro oficial. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Y tras la eliminación de las salvaguardias, la expectativa en el sector comercial crece. Esto se debe a que las importaciones presentan un aumento del 72%. Con la eliminación completa de las salvaguardias por balanza de pagos, las importaciones han experimentado un importante repunte que mantiene en expectativa a las autoridades debido a que representan mayor salida de dólares del país. Las sobretasas aplicadas desde marzo de 2015 a 2.961 subpartidas arancelarias llegaron a su fin el pasado 1 de junio. Del 1 al 14 del mes en curso, las importaciones de los productos sujetos a la medida crecieron en 120 millones, equivalente al 72% más que en el mismo periodo de 2016. Esto según informó el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, SENAE. Preparaciones alimenticias, refrigeradoras, congeladores y televisores ahora tienen más peso en la balanza de pagos. Mientras que en 2016, las importaciones de los bienes mencionados en los 15 primeros días de junio sumaron 28,86 millones. Para 2017, la cifra ascendió a 54,85 millones. En 2016, según el Banco Central del Ecuador, la cuenta corriente de la balanza de pagos arrojó un saldo positivo de 1.418 millones de dólares, lo que representó un aumento de 3.532 millones respecto a 2015, cuando se registró un déficit de 2.114 millones de dólares. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Ahora tenemos buenas noticias para la minería nacional. La empresa más grande del mundo en este sector invertirá en el país el monto de 41 millones de dólares. Veamos la nota. DHP Billiton es una compañía global líder en minería y petróleo que trabaja en el descubrimiento, adquisición, desarrollo y comercialización de recursos naturales.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 en miras de construir espacios que beneficien tanto a los productores industriales como también a la ciudadanía. La ministra de Industrias y Productividad, Eva García Fabre fue invitada a recorrer las instalaciones de General Motors en Quito, donde conoció paso a paso los procesos de producción de los autos Chevrolet, cuya fabricación muestra un incremento de un componente nacional e innovación tecnológica. La presencia de la ministra en las instalaciones de la primera empresa ensambladora de autos del país fue la ocasión para que ratifique la confianza del gobierno nacional en la empresa privada, destinada a desempeñar un rol importante dentro del proceso del cambio de la matriz productiva. Para nosotros representa también un espaldarazo a toda la actividad industrial que hacemos en el Ecuador. Los mensajes han sido muy positivos, estamos cumpliendo y llenando nuestras expectativas porque sentimos que tenemos un futuro como industria aquí en el Ecuador y ese futuro justamente lo vamos a trabajar en conjunto en alianza público-privada con nuestro ministerio, el Ministerio de Industrias. La secretaria de Estado insistió en la importancia de trabajar conjuntamente y aunar esfuerzos entre el sector público y productivo para generar propuestas articuladas. Los directivos de la empresa informaron que en los últimos años han realizado inversiones que contribuyen a dinamizar la economía nacional y manifestaron la necesidad de contar con una política arancelaria que les permita seguir invirtiendo y apostando en el crecimiento del sector. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. En las noticias del mundo les contamos que en Francia dos ministros dimiten a de sus cargos y una operación antidroga en conjunto entre España e Italia con resultados positivos. Esto y más en el resumen internacional. Dos ministros franceses renunciaron a sus cargos con cuestiones judiciales como telón de fondo. Sylvie Goulart anunció sorpresivamente el martes que no integrará más el gabinete. El presidente Emmanuel Macron aceptó la dimisión de la eurodiputada, quien se había integrado el 17 de mayo al equipo del primer ministro Edouard Philippe. La mujer afirmó que renuncia para que se demuestre su buena fe en la investigación judicial sobre empleos ficticios de su partido, el centrista Modem. El lunes, Richard Ferrand había aceptado dimitir al cargo de ministro de la cohesión de los territorios a pedido del presidente, pero luchará por la presidencia del grupo parlamentario República en Marcha en el Poder. Ferrand es objeto de una investigación preliminar por sospechas de favoritismo para su mujer en una operación inmobiliaria, pero rechazó renunciar antes de las legislativas del domingo, en las que fue reelegido como diputado. También el ministro de Justicia, François Bayrou, se encuentra en el ojo del huracán por el escándalo de los empleos ficticios. Macron le pidió al primer ministro, Edouard Philippe, que construya un nuevo equipo ministerial antes del miércoles. Basta operación antidroga en España e Italia. La Fiscalía de Roma ha pilotado la detención de 54 personas en territorio español e italiano este martes. 54 detenidos acusados de tráfico de drogas en un entramado que traía a los estupefacientes de Sudamérica a través de España rumbo a Italia. La red tenía su cúpula dirigente en el barrio romano de Montespacato, donde domina el tráfico de cocaína y hachís. Además, los investigadores han descubierto una segunda organización criminal que traficaba con estupefacientes en otros cuatro barrios romanos. Durante las detenciones se han incautado varias toneladas de droga por valor de más de 1.300 millones de euros. Este es Cuentos, el mayor mural pintado por una mujer en el mundo. Con 2.500 metros cuadrados fue realizado por una joven brasileña de 19 años en Río de Janeiro y busca entrar al libro Guinness de los récords. Este mural representa una madre o una profesora, según la interpretación de cada uno. Ella es analfabeta pero justamente por no saber escribir ni leer, cuenta una historia para todos los niños, como si les estuviese leyendo. Es tan real, tan mágico, tan lleno de detalles que los niños realmente piensan que ella es capaz de el trabajo duró 45 días y fue realizado en las paredes de una escuela municipal sin embargo, no todos aprecian este tipo de arte. Uno de ellos es el alcalde de su ciudad natal, Sao Paulo, quien le ha declarado la guerra a los grafitis y ha ordenado borrar muchos de ellos con pintura gris. El graffiti es un arte efímero, entonces siempre es borrado y vuelto a pintar. Pero esa violencia contra el graffiti, de querer borrar todo y decir que todo es un crimen, no concuerdo, no estoy de acuerdo con eso no concuerdo, no concuerdo con eso. La obra de Luna no es la única que se destaca por su tamaño en Río de Janeiro. La ciudad ya tiene el mural Etnias de Eduardo Cobra, considerado el más grande del mundo. Y antes de finalizar, nuevamente queremos enviar saludos a las personas que nos escriben a través de nuestras redes sociales. A Carlos Ortega, un saludo desde Chicago, nos dice también un saludo y un abrazo para ti. A Nancy Heredia, también que nos escribe desde España. Jaime Castro, Marjorie Pilay, también un saludo para ustedes. Y a Eliana Andrade, que siempre está pendiente de las noticias. Amigos, amigas televidentes, de esta manera llegamos a la parte final de la primera emisión de su noticiero Ciudadano. Mi nombre es Luis Andrade. Hasta aquí las noticias. Muy buenos días.